Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister Continuamos hoy con la lección número 43 Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él La percepción no es un atributo de Dios El ámbito de Dios es el del conocimiento Sin embargo, Él ha creado al Espíritu Santo para que sirva de mediador entre la percepción y el conocimiento. Sin este vínculo con Dios, la percepción habría reemplazado al conocimiento en tu mente para siempre. Gracias a este vínculo con Dios, la percepción se transformará y se purificará en tal medida que te conducirá al conocimiento. Esa es su función, tal como la ve el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa es en verdad su función. En Dios no puedes ver. La percepción no tiene ninguna función en Dios, y no existe. Pero en la salvación, que es el proceso de erradicar lo que nunca fue, la percepción tiene un propósito sumamente importante. Habiéndola inventado el Hijo de Dios para un propósito no santo, tiene que convertirse ahora en el medio a través del cual se le restaura su santidad en su conciencia. La percepción no tiene significado, sin embargo, el Espíritu Santo le otorga un significado muy parecido al de Dios. Una percepción que ha sanado se convierte en el medio por el que el Hijo de Dios perdona a su hermano y por ende se perdona a sí mismo. No puedes ver separado de Dios porque no puedes estar separado de Dios. Todo lo que haces lo haces en Él porque todo lo que piensas lo piensas con su mente. Si la visión es real, y es real en la medida en que comparte el propósito del Espíritu Santo, entonces no puedes ver separado de Dios. Hoy son necesarias tres sesiones de práctica, de cinco minutos cada una. La primera debe hacerse lo más temprano que puedas, la segunda lo más tarde posible, y la tercera en el momento más oportuno y adecuado, que las circunstancias y la buena disposición permitan al comienzo de estas sesiones repite la idea de hoy para tus adentros con los ojos cerrados luego mira a tu alrededor brevemente aplicando la idea específicamente a lo que veas cuatro o cinco objetos durante esta fase de la sesión de práctica serán suficientes Podrías decir, por ejemplo, Dios es mi fuente. No puedo ver este escritorio separado de él. Dios es mi fuente. No puedo ver ese cuadro separado de él. Si bien esta parte del ejercicio debe ser relativamente corta, asegúrate en esta fase de la práctica de seleccionar los objetos tan al azar como sea posible, sin controlar su inclusión o exclusión. Para la segunda fase, la más larga, cierra los ojos, repite la idea de hoy nuevamente, y luego deja que cualquier pensamiento pertinente que se te ocurra, sea una aportación a la idea de hoy en tu propio estilo particular. Pensamientos tales como, Veo a través de los ojos del perdón. Veo el mundo como un lugar bendito. El mundo me puede mostrar quién soy. Veo mis propios pensamientos que son como los de Dios. Cualquier pensamiento que en mayor o menor medida esté directamente relacionado con la idea de hoy es adecuado. Los pensamientos no tienen que tener una relación obvia con la idea, pero tampoco deben oponerse a ella. Si ves que tu mente se distrae, o si comienzas a notar la presencia de pensamientos que están en clara oposición a la idea de hoy, o si te resulta imposible pensar en algo, entonces abre los ojos, repite la primera fase del ejercicio y luego intenta de nuevo la segunda. No dejes transcurrir grandes lapsos de tiempo en los que te enfrascas en pensamientos irrelevantes. Para evitar eso, vuelve a la primera fase del ejercicio cuantas veces sea necesario. Al aplicar la idea de hoy durante las sesiones de práctica más cortas, la forma de la idea puede variar de acuerdo con las circunstancias y situaciones en las que te encuentres en el transcurso del día. Cuando estés con otra persona, por ejemplo, trata de acordarte de decirle silenciosamente, Dios es mi fuente, no puedo verte separado de Él. Esta variación puede aplicarse por igual tanto a desconocidos como a aquellas personas con las que crees tener una relación íntima. De hecho, evita a toda costa hacer distinciones de esta clase. La idea de hoy también debe aplicarse en el transcurso del día a las diversas situaciones y acontecimientos que puedan presentarse, especialmente a aquellos que de alguna forma parezcan afligirte. A tal fin, aplica la idea de esta manera. Dios es mi fuente, no puedo ver esto separado de él. Si en ese momento no se presenta en tu conciencia ningún sujeto en particular, repite simplemente la idea en su forma original. Trata de no dejar pasar grandes lapsos de tiempo sin recordar la idea de hoy y por ende sin recordar tu función. Dios es mi fuente, no puedo ver separado de él. Dios es mi fuente, no puedo ver separado de él. Y David nos dice, mientras nos relajamos hoy y nos sumergimos en la práctica, recordemos las lecciones del Espíritu Santo, que Jesús nos enseña en la sección 5 del capítulo 6 llamado las lecciones del amor la primera lección es para poder tener da todo a todos y la segunda lección para tener paz enseña paz para así aprender lo que es conforme empezamos a transferir esta lección del Espíritu Santo a todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, podemos utilizar nuestra lección de hoy del libro de ejercicios para enfocar nuestra mente, primero en Dios, Dios es mi fuente y segundo en la transformación de nuestra percepción, trayéndola a la percepción unificada a un corto paso de la visión de Cristo que el Espíritu Santo nos ofrece. Entonces, recordémonos a nosotros mismos. No puedo ver separado de Él. Hoy es el día en que permitimos que nuestra percepción se transforme, conforme nos sumergimos cada vez más profundo, más profundo adentro, El Espíritu Santo es nuestro mediador. El Espíritu Santo es nuestro puente. Hoy la transición se profundiza. Conforme vemos el mundo como si fuera nuevo, estamos observando el mundo. No somos un cuerpo ni una personalidad atravesando el tiempo y el espacio. Estamos observando nuestros pensamientos, observando el mundo aparente que estos pensamientos reflejan. Aferrándonos a la conciencia de nuestra fuente, deseosos que nuestra percepción cambie y se purifique tanto que nos lleve al conocimiento. El conocimiento de Dios, el ser yo soy de Cristo como identidad. Nada de lo que percibimos necesita ser igual que fue en el pasado. Hoy dejamos ir todos los pensamientos del pasado. Dejamos ir los deseos del pasado y todas las búsquedas. Y descansamos en una paz y una calma tan profundas, tan tranquilas que nada puede perturbar nuestro majestuoso estado mental. Y damos gracias a Dios por los regalos que nos ofrece hoy, los regalos de la mente, regresando la mente a la conciencia de la mente divina. En paz para siempre, conforme practicamos nuestra lección de hoy, Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él.